Hola mi gente, yo soy Gogeta el Implacable y hoy les traigo un nuevo video de Dragon Ball Z Cracker Vamos a continuar lo que es la historia. Este sería el capítulo 6 de la saga Saiyan. Eh, quería decirles que cuando comience la siguiente saga, o sea, termina la saga Saiyan y comience la siguiente, eh, quisiera saber si quieren que suba un solo capítulo. O sea, obviamente va a durar mucho tiempo, quizás dure una hora la saga, una hora y pico, sería como un estilo película. Pero podría hacerlo también, subir así, en vez de subir un video por día de la saga, subir, y, y, y o sea, no subir en varios capítulos, sino que subirlo como una película. Si quieren que haga eso, por favor, déjenme en los comentarios. Voy a confiar con la historia, recuerden que nos toca el entrenamiento de Gohan, así que vamos allá. Pero, ¿cómo se nada hacer si el carne? Si ま、もうさ、ここ お宮 何ん。 狩りを教えてやるでよ。あ。めっちゃ もう Madre mía, tenemos que ir a cazar. Aquí hay ciegos. ¿Ya los tenemos? Ok, se nos puede perdón bastante sencillo ¡Ah! regresamos donde ya llegó ¿ves? va volando este mendigo ah <interview> <oter> ah <pean undergo> 今、<笑> <あー、そんじゃ>、<元気でなー>。<そんじゃ、元気でなー。笑> Este wey de Yajerobe casi nunca entrena es vaguísimo ese man a ver Ah Yayobe es la comunidad de aventuras Ok Vamos completando aquí las comunidades Comunidades que no tenemos a nadie a quien poner bueno ya llegamos consiguiendo más personajes como vean son muchos son muchos yo ya los tengo en mi partida principal los tengo a todos pero bueno eh... ok pasaron varios meses de que gohan se encontró con yeje Piccolo, entrenando por su cuenta notó algo extraño veamos qué es lo extraño que notó Okay, es ¿no? que voy a aprovechar como pueden ver tengo materiales infinitos es muy sencillo de conseguirlos lo que quiero aprovechar vaya pico ya tiene bastante poder aunque como sabrán napa tiene mínimo 4000 de poder o sea cuando no, no está luchando en serio en cambio cuando lucha en serio eh, napa logra llegar hasta unos niveles de poder bastante altos llega hasta 7000 o sea pico Sería una broma ahora mismo para lo que es Napa. Y no se olviden de Vegeta, que es más fuerte todavía. ¿Ah? Recuerden que, que Vegeta alcanza hasta 18.000 unidades. Más del doble de que el poder máximo de Napa. Ok. Ah, esas son las presencias. れいん、おい。Okay.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 Dure <risa> uh, eso estuvo fuerte ずわれれれれ <run> <很有努力> Chis y Akito, <tose> ¡qué! Magan Kosa, es poderoso, ¡Qué! Este ¡Qué! más fuerte. だんさ。<笑> <そうすれば多少の戦力として期待してやる。笑> Bueno, a Krillin lo vamos a poner en la comunidad Z. O sea, lo que más podamos... A ver, este es. Ok, como les dije, eh, al principio vamos a tratar de llenar la primera comunidad que es la... O sea... La comunidad Z, de los guerreros Z, vamos a ponerle aquí a Krillin. Ok, estamos aquí, bueno, ya estamos por subir. Ahora, tenemos que ir al otro punto, ¿Qué como pueden ver, ese es el Kid Grilling. Está increíble. Nada que ver con cuando lo vimos... ¿Se acuerdan que en Kame House, en esa casa, vimos el Kid Grilling, una cosita chiquita? Pues bueno, lo ha incrementado bastante. A ver, tenemos dos puntos. Vamos a ir al de allá. Aquí vamos a enfrentar a otro guerrero. 毎何<笑><笑> そういうことか。卒業試験に自分 俺 Quedé escapa de este way. Hm, la fuerza de la de la mano entre las ramas aquí. Vale, おかしいな。<笑> ¡Mítero yo! date! ¡Ya te bella Belleza, tenemos a Yamishan. Lo vamos a poner en la comunidad Z junto a Krillin y ahí nos dan un bonus de. A ver, veamos qué tal está su energía. Aguanta. Pues está al nivel de Krillin o quizás un poquito más. Si está más o menos al nivel de Krillin, esto sí que es increíble. A ver, vamos a la comunidad. A la comunidad de los guerreros Z. Aquí nos dice que si la unimos con Oku y Yamcha, pues tendremos un bono. Así que, a ver, voy a poner a Krillin aquí y a Yamcha lo voy a poner acá y nos darán el bono. Me el ahora ¡Oremon Goku ni cravetara zenzen desyo! ¡Año luz de ventaja! ¡Que déjase, ok! Y él está igual. ¡Os! ¡Ah! Claro, bueno, ahora tenemos lo que es el nivel 4, que nos dice que nos dan 10% extra al valor inicial de la barra de apoyo. Esto básicamente es para los combates en equipo. Bueno, antes teníamos al 5%, como pueden ver aquí. Aquí. Y ahora lo tenemos al 10%. O sea, ha duplicado, lo cual está genial. Y mientras más le vayamos subiendo, estaría increíble. Miren, el nivel 10 es 50%. O sea, comienzas el combate y ya tienes la mitad de barra de apoyo lista, O sea, es una locura. Bueno, vamos al último punto. Que debe estar por aquí aquí está este debe ser Ten aquí nos toca luchar contra los dos bueno, este aquí sí que está impresionante el de Chaos es chiquito, pero el de este güey está bien, bien chingón a ver, déjenme que ahí está Vamos hablar con Tenchinhan. 貴様<笑> Como que está un poco presumido, este... Que Vamos a darle con el máximo poder ahora. ¡Chic, さすがちゃ、 Wow, qué spam de Hay que tener distancia con este wey. Con este wey hay que tener mucha distancia. Madre mía, Karina y Comenzó como que a este wey. Ahí, todo un pa, todo un pa, todo un No sé dónde se tanta energía para que así. Está cansado. ¡Muy me imagino. Tama yo que creo en de... Y Creo que tienes razón. <笑><笑> ok, nos hemos conseguido a Tenchinhan. Lo vamos a añadir a. A ver. El Ok, tenemos a Pigor también. Increíble. Tenemos dos fichas nuevas. Lo cual está genial, vamos a añadirlo no, no <risas> El poder, aunque no lo crean, el poder más increíble aquí es el de Gohan Lo que no, no, es el poder más increíble que hay hasta hoy A ver, nos vamos a la comunidad table de comunidad y vamos a Unirlo con Han que no lo hemos conseguido, lo vamos a poner aquí al lado Para tener el bonus Y sí que nos da una puntuación bien alta Seguro. Oh. Ah, ah, okay, yo Ok, y aquí... A ver. Si ponemos a Pico, a ver. Creo que deberíamos poner Pico aquí. El orden aquí es muy importante. Voy a poner a Gohan aquí. Y aquí voy a poner a Pico. Recuerden que la posición aquí es muy importante, de la de las fichas. Porque aquí vamos a tener otro bonus. Sate, como pudimos ver, obtuvimos un bonus aquí Y además también hay un bonus si lo ponemos junto a Kamisama, que es este viejo que está al lado Pero no nos lo dan porque falta otro personaje, pero bueno Como pudieron ver, ya conseguimos un 4% de extra de ataque cuerpo a cuerpo O sea, subió un 3%, aquí estaba en 1 y subió a 4% Esto es un buff aparte de nuestras estadísticas Quiere decir que ahorita tenemos ese extra de daño Vamos a ir donde está Gohan. Por si acaso, los signos de exclamación que están ahí son azules, son las misiones secundarias. Como yo dije, no voy a hacer las misiones secundarias. Vamos a hacer lo que es la historia para enfocarnos en ese tema. A ver, vamos a descansar. Para lo que no lo sabéis, aquí, cuando llegas a la fogata y descansas, se te restaura la salud. Te dan salud y recupero bueno, todo lo que hayas perdido. Ok, aquí debe estar Gohan. Hm, no Recuerden que ya pasaron seis meses. Bueno, no en el video, sino que en. en el juego. En el. En el tiempo de juego han pasado 6 meses Desde que Pico lo dejó Y poco de ese Son Goku ha Kaiyóo Sama ni a un bec Hevió el camino Hita sura haciri続けて Ita la Tui ni Moc deki no chini Tadurizuita no de a Madre mía Madre mía es que son un millón de kilómetros, imagínense. Ni la luna está tan lejos. Me, la luna está a 360 mil kilómetros. 360, es más o menos la tercera parte del camino de la de aquí a la luna. Está emocionadísimo, Goku. No, no, no. んなんか、うにがうに来た<笑> 海王、 <笑>最高。 Vamos a es un chiste. No podemos repetirlo porque este es el único un no se repite. Así un es el único que un dar. ¿Cómo te un libro? ¿Cómo te un libro? ¿Cómo te un <risa> este sí está como que un poco chistoso. Dice, si te preocupa el más allá, ponte más acá. O sea, no. Sigue siendo amargo, pero está mejor que los otros. Este es el dios. Pero de los chistes amargos. Su, ¡omae tadamon bueno, tenemos la Alcayo del Norte, excelente. Esta es la comunidad de entrenamiento, también es muy importante las dos comunidades que yo les voy a recomendar que las tengan al 100% primero, antes que cualquiera es. La comunidad de los guerreros Z, que es para todo lo que es peleas, y la de entrenamiento, porque esta también te da, como pueden ver, te dan buffs. De defensa, de experiencia y todo Aquí es de ataque Y aquí es de defensa O sea, es muy importante esto de aquí Además es más grande, más, que sería mucho más difícil Completar esta, pero De que la vamos a completar, la vamos a completar 教えてやるぞ最高のギャグをギャグはいいからさ それを pues claro, el Goku. Este güey sí que va a... Cuando ya podamos usar las habilidades que el Kaioken, el Super Saiyan, etc... va a ser increíble. Pues ahora no podemos hacer nada de eso. ばくばく。もんま。格好を Ok, ganamos experiencia, genial. Nivel 5. Ahí está el dichoso dinosaurio. A ver, sí que a los dinosaurios se los puede atacar y comer su carne. Bueno, este es un juego, así que... Lo que vamos a hacer es irnos al personaje. Y bueno, su poder no es muy elevado, como pueden ver. O sea, me, Yo le dije que Gohan, el poder más impresionante es el de Gohan, pero su poder latente, no el poder que tiene actualmente. Porque como pueden ver, no llega ni al poder de Goku cuando enfrentó a Raids. Así que. Pero su poder latente es enorme. Ahora mismo, si el mal se propone, o sea, si se enfada, puede alcanzar tranquilamente las 2000 unidades. Si es que no es más. O sea, ya puede alcanzar el poder de Pico que está entrenado. Una locura. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que le haya gustado. Si es así, denle like. Suscríbanse. Recuerden que voy a dejar en la descripción del video. El link de bj B.J.Sámster. Por si les interesa su contenido. Esto ha sido todo. Y nos vemos en el próximo video. Bye bye.